No mono, ¿sabes lo que me he dicho hoy? Profe, te hecho un dibujo y me enseña un trozo de papel donde supuestamente salgo yo, imagínate. Un churro de color violeta que pone Sofía. Sí. No, mañana voy a ir, voy a comprar un marco y lo voy a colgar en casa. No, a Miguel no creo que le importe, no se fija en las paredes. Está todo el día con el ordenador. Sí, sí, viene hoy. Pues es que me parecía cut hacer una cena rápida, así que he pensado. Compro una dorada, le hago una dorada a la sal que le encanta y es más fácil de hacer que un guiso. Sí. Eh, eh, Ana, perdona, que es que no te estaba escuchando. Soy Miguel. Si estás en casa, por favor, coge el teléfono. Es urgente que hablemos. Ana, ¿te importa que te llamen un momento? No, no, estoy bien. Venga, vale, hasta luego. Eh, Sofía, soy Miguel. Si estás en casa, por favor, coge el teléfono. Es urgente que hablemos. No estás. Sofía, adiós, no sé cómo decirte esto. No no voy a volver a casa, ni esta noche, ni ninguna otra. Es que tú no te das cuenta, pero necesito que me des algo de tiempo. Porque tengo que pensar, aunque sé que puede que no lo merezca, pero no quiero volver. Tú no te das cuenta, estás con tus niños y tus plantas. Durante meses he pensado en que podíamos intentar salvar lo nuestro, pero no es verdad. No quiero ser un inmaduro y lo he sido mucho tiempo para no decirte lo que pensaba. Ahora creerás que soy un cerdo, claro, yo lo pensaría, pero pronto habrás hecho tu vida al margen de mí. Yo lo necesito. Necesito marcharme, salir de esa casa. Ahora te he hecho de menos, pero, pero pasará. Ya no te quiero. No quiero salvar lo que queda de nosotros. Siento, siento no tener fuerza para decirte esto a la cara, pero si lo hablamos me quedo. Me quedo y no quiero quedarme. Hola, Sofía, soy yo. ¿Sabes ya cuándo vas a venir? Los niños me preguntan por ti. Bueno, luego te vuelvo a llamar. Un beso. Hola, Sofía, llámame en cuanto puedas. Pero llámame, por favor. Estoy preocupada. Sofía, soy Ana. Mira, te llamo por la escuela. Tienes que pedir una baja por depresión o no, no sé. Pero no puedes seguir sin venir y no decir nada. Mira, Juan Carlos está mosqueadísimo. Yo le he dicho que estás enferma, pero ya sabes cómo es. Además, te vendría bien volver a trabajar y saliendo un poco, ¿no? Bueno, llámame cuando puedas. Un beso.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 Sofía, soy Miguel. Sofía, necesito volver a casa. Esta noche, durante meses, he pensado en salvar lo nuestro. Necesito volver a... No quiero ser un imá... he sido mucho tiempo por no decir lo que pensaba. Te quiero. habrás hecho tu vida al margen de mí. Pero necesito volver a casa. Te quiero. Quiero salvar lo que queda de nosotros. Te quiero. Siento no tener fuerza para decir esto a la cara. Te quiero. Te quiero. No. Quiero hoy.